Hablarles sobre lo que es el caso Falcón, el cual les estamos dando seguimiento durante toda es, todo este mes y el mes pasado, puesto que la imagen número, 8, señor, número 5, perdón señor director, es que hoy hay gran expectativa en el país, puesto que un juez va a dictar la medida de coerción a los implicados del caso Falcón. Con el inicio de la lectura de esta sentencia estará pautado para, estuvo, estaba pautado para las 11 de la mañana en el Palacio de Justicia sobre los 23 de los involucrados en dicha operación que son acusados de lavado de activos y también de narcotráfico y otras infracciones a las leyes penales de la República Dominicana. Hay otros cuatro imputados a los cuales se le han conocido juicios aparte en medidas de coerción y algunos de los detenidos originalmente fueron despachados a sus hogares como fue el caso de Anabel Gómez y de los hermanos Musa, sobrinos del exalcalde Walter Musa en Puerto Plata. Recuerden todo el escándalo y el show mediático que se formó en torno a esta noticia. En este caso, por parte del Ministerio Público, han llevado la iniciativa presentando las supuestas pruebas incriminatorias los procuradores adjuntos Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, quienes también dirigen la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción, la PECA, mientras que los imputados cuentan con una amplia barra de juristas abogados para defenderlos. De los 23 imputados, en este primer proceso hay varios que supuestamente les impondrán medidas de coerción mediciliaria. eso es lo que se rumora, no es una versión oficial, puesto que la medida aún no la han dado, este, y presentación periódica, luego de que el Ministerio Público cambiara su pedido original de 18 meses de medida de coerción. Vamos a esperar a la tarde de hoy o a la noche, esperemos que no se extienda tanto, todo lo que tiene que ver con las medidas de coerción nosotros vamos a seguir llevándole las informaciones a todo lo que suceda por lo que tiene que ver con el caso Falcón y que hablando también de lo que Roberto mencionó ahorita al inicio del programa sobre César el abusador quien está acusado de asesinar a un recluso en la cárcel de Colombia en la cárcel La Picota durante una riña y donde también se habla de que se extorsionaba a dominicanos Mira, oh. eso de César ahí... Como dicen Will eh, gato entre más. Pero nada, vamos a esperar. Miren, en breve estaremos en contacto con el segmento las cosas del César. El día, eh, eh, ya que el miércoles, eh, por caso es ajena a su voluntad, eh, algo médico no pudo estar con nosotros. Pero precisamente vamos a hablar de un tema eh, pecaminoso, que son los papeles de Pandora o Papers Pandora o Pandora Papers, como usted quiera llamarle. El asunto es al final lo mismo. Empresarios. Eh, que tienen eh, su dinero en estos paraísos fiscales, principalmente en Panamá, eh, donde allí se ahorran, eh, pero también eh, se, se presta para muchas cosas este dinero en estos paraísos fiscales. Ojalá, ojalá eh, que eh, nuestros políticos eh, puedan entrar y, y, y aclarar eh, eh, esa situación. Miren, señor director, eh, yo quiero eh, eh, estas imágenes eh, que le mandamos de la crecida del río Jaya, esto en San Francisco, de Macorís, provoca daños a diferentes viviendas. Señores, el mismo cuento de nunca acaba. Gracias a Dios, el presidente de la República, Luis Abinader, eh, vino prácticamente medio gobierno el viernes pasado. Estuvo el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Estuvo el ingeniero Olmedo Cava, director del INDRI. Estuvo el ingeniero de Lina Ascensión, quien es ministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Vamos con las imágenes, señor director. Eh, trayendo eh, soluciones a, principalmente al sector Barrio Azul, una de las eh, de las promesas de campaña y que las autoridades locales, encabezadas por el senador eh, Franklin Romero, prometieron. Vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo a, en estos eh, a estas personas que viven cerca eh, del río Jaya y las crecientes que han visto últimamente. Escuchemos. ¿Cuál es la eh, mi nombre es Maribel Reynoso. Maribel, ¿cuál es la situación en, en esta comunidad? La situación es que, mire cómo se está deslizando eso, ya esta casa hace varios días que se le fue la parte de atrás y ahora se está yendo esa, están afectadas esa casa que es donde yo vivo, que se está viendo ahí, la otra casa también de allá de, de vecino también se le está yendo la pared, porque parece que hay una falla que pasa por aquí y una vena de agua que a veces se ve eso bien húmedo siempre. ¿Cuántas casas hay perjudicadas? Eh, bueno, de aquí adelante hay cuatro que se está yendo el, el patio, las casas están cuarteadas. Eh, aquí abajo habían tres que se están yendo ahora y esta, que está aquí, se fue hace como dos o tres meses. Porque el llamado que ustedes le hacen a las autoridades? Pues que vengan a ver si... Ya que esta de aquí abajo no se pueden hacer nada, pues poner unos aviones de que no pueda ya atajar la tierra lo que hay aquí arriba. ¿Cuál es el nombre suyo? Maribel Renuso. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde es esto? En Sánchez Águila, calle Atué, en Sánchez Águila. Parte atrás, ¿Dónde? esta parte aquí, la que se está derricando. La situación acá es muy preocupante en estos momentos. Esto inicia hace varios años, en el 2002, cuando se fueron como aproximadamente 5 o 7 casas, y hace dos meses que se fue eh, la parte trasera de una vivienda, y hoy me llaman preocupados los residentes en esta área, que se está yendo, y, y lamentablemente hoy tenemos el caso que aproximadamente 5 casas ya se han ido. El llamado que le hacemos a las autoridades, tanto a la gobernadora como al alcalde, es que vengan en auxilio de los residentes en esta zona ya que son personas que carecen de recursos y por eso estamos solicitando de que ellos acudan eh, a este lugar para ver cómo entre todos podemos buscar una solución a este problema que como ya le dije hace mucho tiempo eh, viene presentando eh, ese problema que afecta a, esta, eh, a este... Estamos aquí en el ensanche Águila, eh, estuvimos recibiendo una llamada de un... Bueno. Ahí escuchamos, hay varias personas denunciando y haciéndole un llamado eh, a los moradores de allí, a las autoridades, a la gobernadora de la provincia de Duarte, Xiomara Cortés, así como al alcalde de NG de La Rosa, alcalde del municipio Cabecera de San Francisco de Macorís, eh, que vayan a auxilio, porque para eso que ustedes están, para auxiliar a nuestra gente. Señores, yo no entiendo cuál es el dilema. Porque las autoridades no se pueden molestar, porque el pueblo le pida la ayuda que ellos necesitan. Miren ustedes lo que yo le he dicho y, y, y quiero felicitar, porque no podemos ser mezquinos, al director provincial de Salud Pública. Todos los días usted lo llama, yo lo llamo ahora y coge el teléfono. Luis Rosario. Luis Rosario. Es un funcionario que está honrando al presidente Luis Abinader. Te felicito. Vamos a escuchar para que ustedes vean cómo está la situación del COVID, eh, principalmente en San Francisco de Macorís, que San Francisco... Fue el epicentro en el mes de marzo de 2020 y es una de las provincias, la provincia de Duarte, con más COVID. Vamos a escuchar al doctor Nelson Rosales Ocilla, director de Salud Pública. Tenemos 38 camas ocupadas, de las cuales 12 no corresponden a la provincia de Duarte. O sea que tenemos eh, 26 camas ocupadas, tenemos un ligero incremento en la positividad también, y eso damos a la población a que mantengan la, eh, su distanciamiento, el uso continuo de las mascarillas y que obligatoriamente entiendan que debemos vacunar. ¿En qué porcentaje está San Francisco de Macorís con el asunto de vacunación? ¿En qué porcentaje? Mira, tenemos un 61.8% de primera dosis y un 51.4% de segunda dosis. No, oigan, todavía no me he llegado al 70%. Yo tengo la tercera, ya llevo la tercera. ¿Eh? Es una responsabilidad. Aunque ya el toque de queda, es lo que yo digo. ¿Para qué entonces estaban con ese show de que la provincia que llegaran al 70 eh, le iban a quitar el toque de queda? Sí, sí. Ah, eh, eh.